caso. se lo decimos? ¿El qué? Eso. Ay, no sé, pero... vamos. Hombre, habrá que decirles cuándo volvemos de vacaciones, ¿no? No, mejor de una vez, pero los dos a la vez, ¿vale? One, two, three... ¡Septiembre! Espera, pero ¿y el día? Se lo decimos, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿Pero te has quedado volvemos...